¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados, todavía hay, hay mucha luz, me extraña, pero si no, mi invitado, mira, se me iba a ir, entonces, pues, aquí estamos ajustándonos a un horario, ¡qué bárbaro! O sea, siempre andas, pero, pero para arriba y para abajo, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo te aguanta tu familia? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que... Todos los días tenemos agendas de muy temprano. Lo he dicho en mis discursos. Desayuno, como seno y sueño político. Ajá. Oye, ¿y un sueño político cómo es? Que ganamos la gobernatura. ¿Ah, ¿en serio? <risa> ¿Y qué Algo, más? Siempre digo que la canción de. Hay una canción que dice Seré un sueño que sí se cumplió. Ay, de José José, sí, claro. ese quiero ser. Yo. Esa te, te gusta, se ¿Te sí, pega. Mucho, sí, mucho. Quiero ser un sueño que sí se cumplió. Ya. Y, y ese es tu sueño. Sí. ¿Ser gobernador? Sí, sí, sí. Ya, ok. Muchos dicen, sí, pues va a seguir siendo sueño. Bueno, está bien, digo, ahí vamos, ¿no? ¿Por, Por ahí se empieza? Pian, pianito, ¿no? Bien. No, no, ahí vamos, okay. igual. Bueno, me da mucho gusto recibir a Néstor Camarillo, que nos está contando, ya, mira, ya nos estás contando tus sueños, vientos. Eh, él también es diputado local y, bueno, precisamente, eh, eh, ya empezó un, un serial, por, por así llamarlo, de los informes de los diputados locales. No se había hecho tan, tan informa, ¿eh? Nunca se había hecho tan informa, así de, de que sea una obligación y que tú vas a rendir un informe y que, eh, o sea, los he visto a todos, sí los he visto pues muy aplicaditos. Muy activos. Sí. Ahora, este, Néstor... Yo sí quisiera eh, preguntarte cómo, ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo crees que haya sido el trabajo de la bancada del de PRI en su primer año? Y en donde, bueno, además tú eres el presidente del PRI entonces, bueno, pues tienes que hablar por doble partida ¿Cómo ha sido el trabajo también con tus otros eh, compañeros de bancada? Y bueno, en estas... Bueno, esto es otra pregunta que te quiero hacer, mejor así nada más, así nada más, sí, Claro. bienvenido. Gracias, gracias otra vez por invitarme a este importante programa, la verdad es que me siento como en casa, con mi tecito, que ya me acabé, sirve sí, a otro. <risa> Ay, ganes, este... sí, por favor, por favor, ahí, la, ahí después nos echa la mano. Este, bien, muy contento, siempre venir aquí, aquí me suelto muy bien, me siento en confianza, me siento muy tranquilo, muy contento. Eh, platicarte que sí, efectivamente, pues ya se, ya se hizo un año que estamos en el Congreso del Estado. ¡Qué rápido! Se pasó el tiempo muy rápido. rápido. La verdad es que eh, siento que apenas estamos protesta, pero bueno, ya tenemos el primer año legislativo. ¿Qué puedo resaltar de la bancada? Primero, que nos, tenemos un gran coordinador, que es Jorge Estefan Siria, con tablas... Eh, muy importantes, ya ha sido presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Ha sido en el todo. De la Unión, Secretaria de Finanzas, Contralor del Estado, pero, o sea, tiene muchas, es muy conciliador y, a, y aparte, cada iniciativa que él pide que apoyemos, que nos, nos, se tira línea famosa, como antes se decía, nos explican los temas. Dice, a ver, no, no más, dice, a ver, esto es a favor, se contra, no, dice, a ver, esto puede ser a favor, por esto, y por esto, por esto, nos da los pros, nos da los contras, debatimos internamente y salimos juntos, qué quiere decir esto que todo el año en todas las eh, iniciativas que hemos presentado y que se han aprobado hemos ido juntos, en ninguna hemos sido diferentes, no se ha votado diferente, <risa> quiero decirlo que partidos como Morena han votado diferente el PAN ha votado diferente sobre todo el PAN ¿eh? no, tengo, no tengo claro si el PT ya lo ha hecho pero no sé si lo ha hecho todo junto pero el PRI vamos a resaltar en este informe que todo lo hemos votado en unidad, todo, todo, todo al principio las iniciativas se presentaban a nombre de la bancada, pero vimos que ahí este, en algún sistema del Congreso pues no la cuentan a la bancada, entonces la cuentan por cada diputado que la presenta, entonces pues ya tratamos de hacerlo un poco diferente ya al final de este año legislativo, pero bueno, quiero resaltar que ha sido en unidad somos los diputados con menor... Eh, Faltas, hemos casi cumplido en todo, a las comisiones, al pleno, o sea, hemos desquitado nuestro sueldo. O sea, la verdad es que le hemos echado ganas. Todos tenemos perfiles como Isabel Merlo, que es igual una mujer y ya fue legisladora federal local, con tablas, eh, con Laura Zapata, que es una mujer también ya fue presidenta municipal, Norma Reyes, que también ya fue presidenta municipal, Adolfo Alatriste que es un gran empresario de la zona de Ajalpan y de Tehuacán, Enrique Rivera, que ya fue presidente municipal, tu servidor que también ya fue presidente municipal, entonces, si hay un poco de experiencia, si sí sabemos qué es lo que estamos haciendo y creo que vamos por un buen rumbo. De acuerdo, eh, ¿cuáles han sido las iniciativas uh -huh. que, que podrías considerar que han sido las más importantes y ¿Esto qué es lo que refleja? Es decir, porque es una experiencia muy distinta, por ejemplo, ser presidente del partido o incluso participar en una campaña activamente ahí con la gente, a después de un año, ¿cómo también ves a la gente? Cuando se acerca a ti, ¿qué es lo que te pide? Sí, claro. ¿Ha cambiado esta, este concepto que, que, que, que, tú, que tú tienes de lo que Puebla necesita? Mira, hay que decir, quiero hacer una autocrítica responsable y constructiva para el Congreso y para los legisladores. Desafortunadamente creo que todavía el ciudadano no, no siente el trabajo legislativo. O sea, realmente no, creo que todavía no, no hemos sabido comunicar las decisiones que se toman todos los días en el Congreso para beneficio de los ciudadanos. Creo que eh, esto no es de ahora, es de siempre. Hoy te quiero decir algo, por ponerte un ejemplo. Me doy cuenta que por primera vez en la historia hay un congreso ordenado y organizado. O sea, hay debate, ¿no? Muy bueno, sano, de nivel. Pero eh, realmente el congreso creo que se distingue por otros estados porque no es un congreso en el que se debate a sombrerazos, a empujones, a gritos y a ofensas. Ay, no, ¿cómo el otro? La legislatura pasada recuerda no, que hubo un diputado que fue hasta acusado por violencia de género porque pues ya decían leperadas, de este, majaderías en tribuna no, no, era eran sesiones interminables de horas en ofensas, claro. en alusiones personales hoy eh, independientemente de que el presidente de la junta sea eh, un diputado de Morena tampoco puedo negar que se ha escuchado a todos que todos nos hemos manifestado que se nos ha atendido uh -huh. que el PRI preside grandes comisiones importantes todos los, los, el grupo parlamentario por poner un ejemplo ha presentado muchas iniciativas algunas aprobadas, algunas están por aprobarse y algunas ya se fueron presentadas, todas son importantes por ponerte un ejemplo, Isabel Merlo en el tema de la ley de transporte ¿no? Sí. Eh, muy bien eh, Estefan en el tema de Hacienda la ley de ingresos de los 217 municipios en tiempo y forma ha sido entregada este Laura Zapata preside la Comisión de Asuntos Migratorios ha hecho bastantes iniciativas importantes, Enrique Rivera presidente de la Comisión de Turismo y Adolfo Latriste que lleva eh, la Comisión de Asuntos Municipales que tiene pero muchísimo trabajo, muchos no problemas en los municipios entonces creo que debemos de comunicar mejor y por eso el 24 de octubre que va a celebrarse nuestro informe legislativo ya vamos a un concentrado de qué realmente lo hizo el PRI primero ¿qué, qué hicieron los siete diputados como legisladores y qué hicimos a nombre del partido para el estado lo queremos comunicar bien no me quiero adelantar hay sorpresas interesantes datos vamos a comparar datos de otras bancadas de otros diputados y van a ver que en el PRI hay compromiso hay seriedad hay debate también hay que decirlo y sobre todo hay un profundo amor por pueblo. Nosotros, si sí nos quitamos tanto la camiseta del PRI para legislar en favor de Puebla y de los poblanos. No podemos llevar una agenda partidista, porque al ciudadano lo que te platicaba la vez pasada, no le importa si, si el PRI o el PAN se pelea o Morenas con el PRI o Morena con el PAN. La ciudadano se preocupa porque su hija llegue con vida a su casa todos los días, porque su negocio eh, no sea cerrado por la crisis económica, por el COVID, porque eh, no se han asaltado. En fin, hay muchos temas que la gente es lo que está viviendo. Entonces, vamos a demostrar cómo nosotros hemos trabajado en esa agenda ciudadana antes que de partido. Uh -huh. Perfecto. Y, por ejemplo, y, ¿y para ti cuál ha sido el logro legislativo más importante? Pues ¿tuyo? mira... ¿Tuyo? Mira, son bastantes, son bastantes. Hemos, eh, te decía, hecho exhortos a la cct eh, te decía la vez pasada que presenté la iniciativa eh, para castigar a quien ataque con, a las mujeres con ácido. Ah, esa es una pregunta que te tengo, porque a ver, tengo acá en mis datos que lo presentaste el 2 de junio. Es una iniciativa para pues penalizar esta así agresión es, así es. ¿no? Eh, de quien arroje ácido o, o cualquier eh, producto ¿no? que... que eh, dañe eh, la piel y este es eh, por lo general se lo hacen a las mujeres y por lo general es la pareja sentimental ¿no? es, es una especie de violencia muy específica que se hace en contra de las mujeres y bueno acá lo que me llama la atención es que tú lo presentaste el 2 de, el 2 de junio así es así es oye y recientemente eh, eh, Aurora Sierra, ¿no? la diputada de El PAN, también, también presentó esta iniciativa. Así es. Entonces, ¿cómo? A ver, ¿cómo, cómo, cómo está ahí la, la, la cuestión? Digo, no es la primera y última vez que pasa esto. En esta iniciativa, pues yo siempre cuando la manifesté siempre dije, a ver, o sea, esta iniciativa ni siquiera es a título personal, es a título de todos los poblanos y de las mujeres principalmente. Uh -huh. Y es más, cuando vi que la presentó la diputada Aurora, que es una mujer que respeto, que le que acompaña su informe, que fue mi que es mi presidenta en la mm, Comisión de Asuntos Metropolitanos. Ajá, estabas ahí en, en, la, en el presidio. Ajá, y me dio hasta el uso claro. de la palabra. Entonces, la verdad es que la diputada Aurora, este, pues es mi amiga primero. Entonces, cuando vi que la presentó, obviamente con algún cambio mínimo, dije, qué bueno, ¿no? Qué bueno, mm -hmm. porque al final... Eh, esta, esta bandera no debe de tener colores Debe Ajá. ser mujeres eh, Así también el Morena pues Yo los invito a que se sumen Que también hagan el esfuerzo de presentarlo ¿no? Para que pueda salir lo más rápido posible eh, eh, Voy a iniciar los cabildeos A partir de la siguiente semana Ya para que esté enlistada Y pueda ser aprobada con el consenso de las bancadas Tengo una ventaja Estoy en la Junta de Coordinación Política No tengo voto, pero tengo voz Ahí voy a hablar con los coordinadores de las bancadas, platicarles la nobleza de esta iniciativa que queremos hacer para castigar a este tipo claro. de personajes que no merecen estar en las calles, sí. porque lejos de que sea pues un ciudadano resentido, el intentar ya lastimar de por vida a una mujer, la verdad es claro. que sí merece un castigo severo. Claro, y, y las penas ahí es entre 7 a 13 años, años, años y si resulta que es su pareja o fue su pareja sentimental Así es. entonces se triplica ¿no? Así la sentencia es. mira lo que nosotros pretendemos es que bueno esa es nuestra propuesta de entrada ¿no? Ajá. Lo, los demás pueden proponer lo que estamos triplicando es la multa la multa que tiene eh, el, el agresor no dependiendo de ya. qué se trate no entonces eh, eso es lo que queremos triplicar, pero bueno, no está cerrada. Vi que la diputada, no, no, no recuerdo, creo que ella propuso, propuso un poco más de años. Ajá, de 20 a 30 años. Algo así, ¿no? ella lo que la, la, aumentó fue el número de años. Alguien en el Twitter me criticaba y me decía, otro que cree que haciendo leyes como esta, la gente va a dejar de actuar así. Yo entiendo que es un tema eh, de, la, de la sociedad. Yo entiendo que es un tema eh, cultural, educativo y demás. Pero a ver, si no iniciamos eh, castigando, pues van a quedar impunes, como claro. el caso de la mujer que salía del SAT hace igual hace algunos sí. cuatro meses y la mujer que fue atacada me parece que en la margarita. Claro. Entonces, lo que a mí me preocupa es que venga otro caso, que ya se nos haga tan cotidiano, saber que una mujer fue atacada con ácido. Claro. No, porque sí, realmente, claro. imagínatelo, en Amalucan, fue en Manucan el ataque. Fíjate que lo, lo más triste de la historia es que imagínate, hasta dónde puede estar la mentalidad de un ser humano en querer marcar de por vida a una mujer. Uh -huh. Pues nosotros hicimos estudio, o sea, porque eso también el presidente del Congreso decía, ver en el Congreso no podemos presentar iniciativas por presentar. O sea, debe haber estudios científicos, claro. es un estudios de lo que estás presentando, porque se me ocurre ver la iniciativa para cambiar Ajá. este artículo y ya la presento, ¿no? Ajá. Y ya eres productivo porque cada sesión presentas una iniciativa, ¿no? ¿Qué presentas que sea viable? Claro. Que tenga un estudio, que tenga un sustento para que pueda ser aprobado. Entonces nosotros nos dimos la tarea de investigar cuántos casos en Puebla, cuántos casos en el país, la mayoría se concentra en Estado de México, Ciudad de México, y bueno, entonces... Lo entendí así, yo imagino que la diputada Aurora, pues, tomó, es la idea de la iniciativa que presentamos y presenta una tal vez corregida y aumentada. Ajá. Entonces, está bien, no tenemos ningún problema, la voy a buscar el día de mañana también en la sesión ordinaria y la pues, hagamos un trabajo conjunto, conjunto y a ver, no tiene problema. O sea, yo no quiero llevarme el crédito, yo quiero que sí, claro no otra no, no, mujer nada más. Claro, no y que, que, sí, y, y también es cierto cuando... Eh, hay este tipo de críticas porque ¿de qué sirve que haya más leyes más leyes si no se aplican? y bueno, tiene que ir de la mano obviamente la aplicación de la ley pero si no existe la ley, pues estamos fritos así es, ¿no? Entonces, así es, lo que no venga en la ley no son buenas intenciones y hechos son amores y no buenas intenciones, exacto, ahora el Congreso de alguna manera ya eh, eh, está presentando cada quien por separado un informe y se cierra un ciclo, sí se abre otro. Yo te quiero preguntar, ¿qué pasa con esta famosa coalición legislativa? Es decir, PRIPAN PRD fueron juntos eh, eh, electoralmente, ¿no? Votamos o no votamos por ustedes, pero este, bueno, quien haya votado, pues ahí están sus representantes en el Congreso, obviamente. Pero, ah, es que este quiere más este tesito, ¿no? Ay, ay, por ay, favor ay, eso por eso. favor porque, porque por la garganta claro, la carraspera la carraspera bueno y se ha discutido mucho esto de que qué tan viable es que haya realmente ¿no? eh, eh, una unión de, de pensamientos de conceptos de ideologías pues nunca pero sí de un trabajo legislativo claro. porque que se refleje lo que los ciudadanos eh, las decisiones que tomaron en las urnas pues que se refleje en el Congreso ¿no? Así esa es, es como la intención así es ¿se va a poder hacer una coalición legislativa? sí, siempre y cuando o oh, sí, pero Ajá. necesitamos que lo que acordemos sea en beneficio de Puebla yo en el discurso, si recuerdas de Aurora dije, en la vida como en la política, no se puede estar en contra de todo y a favor de nada o sea, si tú estás en contra de algo Ok, ¿qué propones? ¿No? Pero si es estar en contra de, de, del partido en el poder, de la mayoría, para que les hagamos un contrapeso solamente electoral, para que les frenemos lo que ellos propongan, yo creo que el PRI no se va a prestar. No estamos en una situación en la que los ciudadanos tengan que ver espectáculos políticos en el Congreso. Necesitamos ser serios, maduros... Y que si vienen iniciativas importantes de, del PAN, que le beneficien a Puebla, al Estado, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, claro que el PRI les va a acompañar. <ríe> y vamos a hacer lo mismo. Cuando nosotros también presentemos iniciativas, vamos a pedir su acompañamiento. Pero si la idea es frenar iniciativas del Ejecutivo, porque es el Ejecutivo, ¿no? Uh -huh. Frenarlas porque es morena. O frenarlas también morena porque la llevó el PAN. Oye, pero si sí ves esa, esa intención en el PAN, porque... Yo, yo al contrario, yo veo al PAN como muy mansito, eh o sea como que todas las propuestas de Morena y sobre todo que vienen del gobernador, pues así como, ¿no? Pasan así con la palomita inmediata. Yo he visto que hay división, hay división, por eso lo decía de una manera respetuosa que cuando ellos, algunos actores pedían la ley legislativa, les decía, te lo dije a ti también, aquí en el programa, que ellos primero se pusieran de acuerdo, ¿no? internamente y ya de ahí pues nos invitaron a participar en sus iniciativas, sus propuestas de equipos, uh -huh. Porque nosotros no podemos apoyar una iniciativa que ellos, ni ellos ni nos consensan entre su equipo. El PRI vota unido siempre en todas. Siempre jalamos parejo. Uh -huh. Pero si ellos no lo hacen, pues es muy complicado que nosotros pues, vayamos con una bancada dividida. Entonces, pues la solicitud está, y y el PRI va a estar siempre y cuando se beneficia a Puebla y no se mezclen temas electorales, porque todavía no son campañas, eh, todavía el Estado viene saliendo de un COVID que devastó a los negocios, a las familias, que todos perdimos un familiar, un amigo, un conocido, que la inflación está por las nubes, se prevé un 2023 muy oscuro en temas de crecimiento económico, y no podemos los legisladores pues empezar a sacar el sombrero y agarrar a los compañeros de sombrerazos. Y aquí uh -huh. no pasa porque somos un bloque opositor. Ajá. O sea, como está pasando a nivel federal. Es, a eso voy. A nivel nacional, yo le pregunto a los ciudadanos: ¿Ustedes creen que las policías estatales y municipales tienen capacidad para darnos seguridad? Si hoy vemos un país que cae en inseguridad, aún y con el apoyo de la Guardia Nacional, imaginemos que ya no está. Imaginemos que ya no está Va a ser peor Entonces, pues son medidas duras Que el PRI asume una responsabilidad Y las apoya Porque, te vuelvo a repetir, ok, estamos en contra De la inseguridad, ¿no? Todos nos manifestamos, señalamos al gobierno Bueno, ¿el PRI qué propone? Bueno, el PRI propone que la Guardia Nacional Se mantenga cuatro años más sí. Al frente de las labores de seguridad De los ciudadanos Ahora, el Ejército tiene una aprobación Muy importante de los ciudadanos Así nos sentimos un poquito más, pues, protegidos. Entonces, aquí en Puebla es igual. Si vamos a proponer algo que sea para el beneficio de Puebla, que sea en beneficio del campo, de los empresarios, de, del sistema educativo, del sistema de salud, pero no eh, ponernos en contra, pues, nada más porque lo mandó el Ejecutivo o porque es de Morena, pues, hay que ponernos en contra. Entonces, el PRI no se va a prestar. El PRI quiere construir, el PRI somos un partido muy inteligente, muy prudente, muy echado para adelante, pero sobre todo siempre ponemos en el centro a Puebla. De acuerdo, eh, nos están viendo Javier Hernández Romero, Fundación Colosio Puebla, Lucero Saldaña, Lucero, ¿cómo estás? Informativo Proyecto 5, Jorge Iván Alvarado, Lenin Rosales, y Lucero Saldaña te comenta, alianzas políticas, y te pone así y asigna palomita, que sí debe de haber alianzas políticas. Maritza Mena, Freddy Sarmiento, Yasmín Tecosautla, Zamora. El PRI es el grupo legislativo con mayor efectividad de iniciativas aprobadas. Ahí está. ¡Vámonos! Un dato interesante. Ajá, mira. Es, dice Estilazo. nos está viendo, ¿no? ¿De verdad? Bueno, se llama Estilazo. Carlos Figueroa, David González, eh, Gabriela Fuentes Pérez, Daniela. Alcaide, Vibra Verde, Telles David, Maribel Mendoza, Patricio Hernández, Ángeles Pérez, Luz María Díez de Urdanibia, Lenin Rosales te comenta muy bien por ese gran trabajo de los diputados del PRI. La verdad es que sí se han puesto a trabajar y sabes que eh, me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo de eh, la diputada Zapata. Ah, Laura. También eh, Laura, eh, Laura hizo una propuesta muy interesante acerca de lo de los linchamientos, Ajá, sí, ¿no? O sea, sancionar, regular ¿no? los linchamientos que, bueno, se han dado mucho ya en Puebla, ¿no? Entonces, es, es este muy acuciosa cuando hace una explicación. Bueno, ya la invité, pues por eso se viene el chisme. Muy bien, ¿eh? ella, sí. y es un trabajo sí. muy, muy serio. O sea, bien, realmente sí. un buen trabajo. Este, eh, l, ajá, eh, Telles David dice saludos, diputado, desde el municipio de Zacapuestla. Esther Sosa, eh, Lenin Rosales también comenta felicidades, presidente Néstor. Y Luz María dice saludos, querido presidente, siempre trabajando por Puebla. Ángeles Pérez dice saludos al diputado Néstor. Arturo Soto nos está viendo y comenta Luz, no a la impunidad y sobre todo protección a las mujeres. Eh, ¿Eso es lo que también las mujeres te han pedido o es algo que tú has visto? En este eh, trabajo de campo que haces, bueno, me consta, porque vas bien sí. y y no nada más en Puebla Capital, sino obviamente pues en todo el interior del Estado. Así es. ¿Cómo están las mujeres en el interior del Estado? Pues mira, creo que hay una deuda histórica con ellas. Creo que no se les ha hecho justicia como debería. Eh, simplemente lo puedo resumir en una deuda con ellas. Necesitamos agilizar cosas hay muchas peticiones que no han sido todavía resueltas, hay debates que ya deben de iniciar, o ya se tardaron en iniciar, eh, hay muchas cosas, hay una deuda histórica con las mujeres y creo que es tiempo eh, de empezar a trabajar por ellas, hay, hay, seriamente. La bancada es de principalmente de mujeres. Así es. En el PRI, así ¿no? es, así es. Jorge eh, Eduardo Amador, saludos desde San Andrés Cholula, vamos a ganar en San Andrés Cholula, te está diciendo. ¡Ah, yeah. Jorge! ¿Cómo estás? No, eh, le, le tocó una super chamba sí. porque el PRI, but, tienes que, ahí tienen que trabajarle un chorro, ¿eh? Sí, sí, un pues. chorro. Eh, César Jim, Carlos Figueroa dice saludos, diputado desde Amozoc, te está diciendo. Raúl Gaitán, Fernando González, Diana eh, Villegas dice saludos, mi presidente. Eres el mejor. ¡Vámonos! Santi Ramiro. Pride Ixtepec te está viendo, John Lauer también, John hace tiempo que ya no estaba, ya no nos veías eh Luis Álvarez, José Luis Carranza, bueno más te vale José Luis, que nos estés viendo, mándanos saludos, aquí está, acá lo tenemos ya me está dando sus sus tips para la salsa de la lasaña bueno, que eres muy buen cocinero yo espero, no, realmente constatarlo algún día no porque pues aquí todo el mundo invite. me habla que es muy bueno. ¿Tú sí has probado algo de él? Sí, unos cortes. Muy bien. ¿Ah, sí? Sí, claro, sí. No Uf, bueno. Masterchef. Bueno no, bueno, no he sido convocada. Ay, mira, luego, no. Puedo. Me tiro al piso. Freddy Sarmiento, saludos, diputado Néstor. Enrique Toski, también te manda saludos. Eh, Galdino Baez. Eh, y Enrique Toski comenta, eh, bueno, te está mandando también saludos, Lupita Priego, Leonel Morales, saludos mi presidente y diputado desde Tlatlauqui, Rafael Cervantes, saludos desde Tepeyagualco, sí, eh, Lupita Priego dice, saludos presidente, Namosoc, siempre firmes y unidos apoyándote, Octavio Mendoza, por fin un diputado que le va a dar una nueva cara al Congreso. Iván Trujillo también nos está viendo eh, ¿Quién es el que este Tenía entendido que Alguien del PRI va a responder El, el informe Sí Es a su tener? servidor ¿Tú, sí. ¿verdad? sí, como presidente de la mesa directiva Yo respondo el informe okay. Todos los miembros eh, de las bancadas También fijan un, un posicionamiento Pero legalmente A mí me corresponde como presidente de la mesa Responder el informe del gobernador de acuerdo. De este cuarto año que está terminando. Ok. Oye, pues, ¿qué, cómo, cómo, ¿Cómo va a estar? Bien, mira, en... yo creo, te, te repetí al, en, al inicio, hay que dejar algo muy claro. El gobierno federal ha abandonado al Estado. Está el Estado totalmente abandonado. No hay recursos. Las carreteras están hechas pedazos. La autopista México, Puebla es una. De verdad, una tristeza. Fíjate, antes nos molestábamos porque siempre, los que la transitamos todo el tiempo. Siempre, estaba, eh, siempre estaban encarpetando, uh -huh. ¿no? Y decíamos, otra vez están encarpetando, otra vez, y ni no hay baches, ¿por qué la encarpetan? Y hoy que está hecha pedazos, uh -huh. o sea, no sé para dónde está yendo el dinero, porque pagamos un servicio, uh -huh. ¿no? Se pagan eh, una cantidad, requerimos una buena cartera. Pues hoy parece que es mejor ese por Federal que por la autopista, o sea, no puede ser. Eh, dicen, un presupuesto de más de 100 mil millones de pesos para Puebla, es lo que nos corresponde en la fórmula de de, por número de habitante. No nos uh -huh. están dando más. O sea, se lo digo a los diputados federales de Morena. No están haciendo nada por su estado. ¿Dónde están? Están desaparecidos. Que vuelvan a sus distritos. Que le digan a la gente que iba a bajar la gasolina. A la gente que le dijeron que iba a bajar la luz, que iba a bajar el gas. Los vemos en las redes sociales, eso, sí ¿no? Activos, ¿no? Ahí debatiendo pero nos queremos ver que le den la cara a los ciudadanos claro dijeron abrazos, no balazos dijeron eh, que la economía iba a estar mejor hoy vemos que la canasta básica hoy está por las nubes la gente está sufriendo ya. pero eso no lo dice entonces eso es lo que vas a decir, parte es parte, no, digo, es parte, sí, claro, sin duda hay muchas cosas por hacer y cuando yo inicié la legislatura a mí me tocó también fijar el posicionamiento del PRI hace un año uh -huh. y dije, el PRI no será ni dique, ni ancla ...para el beneficio de Puebla. Nosotros no vamos en este momento a ponerle una pared, un muro... ...para que no se cumplan eh, los objetivos que tiene el gobierno en Puebla. Entonces, si aquí nosotros estamos pues, preocupados por Puebla, si de veras el discurso de que la preocupación... ...pues veamos cómo estados como Chiapas, como Quintana Roo, como Campeche, como Tabasco casualmente elevaron su presupuesto a un 300% más. Sí, uf. O sea, y los no, estados como Puebla... Con el Tren Maya ya cuánto no se llevó, o sea, es, o de sea, beneficio 150, económico. 150 mil millones de pesos se están uf. mandando para el Tren Maya, o sea, el presupuesto de casi doble de Puebla lo tiene un solo proyecto del uh -huh. gobierno federal, o sea, de ese tamaño claro. es lo que está haciendo Moreno, entonces, es, no están previendo eh, el... La gran crisis que se viene para 2023, lo tengo que decir, es lamentable. Entonces, si el Estado con lo poco que le llega, lo que puede utilizar, también nosotros nos oponemos, ¿no? Uh -huh. Pues ahora en contra de esto, del otro y de aquello, pues ¿a dónde vamos a ir? Hay que decirlo. La narrativa por eso la ha ganado Morena. Porque dicen, ok, ¿para qué se juntan? O para que, que, que, qué beneficio nos dan, si sí, el Estado todo está así. Entonces, por eso hay que cambiar la narrativa. O sea, no se puede estar en contra de todo. Uh -huh. o sea, eh, estamos en contra de abusos de poder, de autoridad, que sean muy marcados, no porque un, un columnista o, o un medio dice, pues que está bien, eso está mal tengamos criterio propio en el PRI así lo tenemos, y nosotros vuelvo a repetir, no vamos a ver muros donde no los hay porque ha habido entendimiento, ha habido el diálogo y esa es la, la labor de la política claro. el diálogo, el consenso los acuerdos, y aquí en el Congreso se han logrado, se claro. han logrado estamos atentos eh, va bien, este primer año pareciera que lo cerramos muy bien. Vamos a ver qué depara hacer De acuerdo. Eh, Galdino Baez dice saludos, presidente, desde Tepe, Tepatlasco. Hola. Tepatlasco. Y siempre apoyándote Tepatlasco. Muy bien. Ok, muchísimas gracias, Néstor. Pues gracias. Camarillo, por estar aquí no, en Los concurrados y, y bueno, ya tu equipo así, ya te está mandando así como, ¿no? De las tarjetitas de ya, ya, ya vamos. No, no. Y bueno. Pues te dejamos para que sigas chambeando. Gracias, gracias. ¿no? Y esperamos tenerte aquí también para ver ya tu informe. Sí, rollos, sí, sí, sí, es ¿no? más, si me lo permites, eh, después del informe eh, ya venimos a presentarlo aquí, Orale. ya con datos, con láminas para que las podamos proyectar aquí Orale. con el equipo técnico Va. y todos la pueden ver. De acuerdo, ya ya muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue en nuestras redes sociales. Échate un clavado a los conjurados. Pasa una excelente tarde. Besitos. Bye. Amigas y amigos de los conjurados, ya ha pasado un año en el Congreso y quiero invitarte este próximo viernes 30 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en el Salón JP que está ubicado en Avenida San Francisco, 1017, Colonia San Manuel. Ahí platicaremos y sobre todo te informaré y te rendiré cuentas de todo lo que he gestionado y todo lo que he propuesto, como por ejemplo la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, la Ley de lo que habla de eficiencia legislativa, la Ley de Agua Pluvial y otra iniciativa también muy importante que tiene que ver con gestión digital. Así es que te espero con toda tu familia porque este informe es únicamente pensado para ti. No puedes faltar. Soy Lupita Leal, tu diputada, y soy Leal a Puebla. Amigas y amigos...